Queremos enseñarles cómo es la televisión aquí en nuestro hotel en La Habana, Cuba. Estamos en el Hotel Plaza. En el Hotel Plaza. Entonces esta es una LG. Eh, no, es de, no es pantalla plana, pero o sea, funciona. No, tampoco tenemos control remoto. Eso también es ahí. Algo que, que, que destacar. Aquí, pero tenemos antena eh, donde podemos ver, por ejemplo, CNN y este CNN Asia. Entonces, vemos noticias de allá Tenemos otros CNN Este programa de A&E Fútbol ESPN. ESPN Así ven, tenemos Discovery este por ser un hotel para turistas. No, si Sí, tiene muchísimos... Bueno, tiene muchos canales. O sea, que no piensen que nada más les van a poner el canal del Fidel. Creo que también está... Por ejemplo, este... Ritmosón. Ritmosón. Este no sé, ¿cuál es? Películas. americanas Showtime Otro programa Como pueden ver está hasta mejor que el Sky este de México chino. Ah sí, hay muchos canales chinos Dato curioso Otro canal este chino, japonés Chino, japonés de ah, hecho es chino japonés este, pero en español Sí, es que este también nos gustó porque es la historia de China pero te hablan en español entonces ahí puedes aprender BBC, BBC. este de videos chistosos no sabemos si es, si es cubano no creo. Americano. Display, Sprint. Sports. Elérica, aquí pues no. Todo, hay muchos roles aquí, no hemos sentido. Esos son como de audio. De radio. Y hay que trabajar intensamente para afrontar los desafíos. Cocina. Utilísimo. Frescado en otro. Ya brilleó, ya está, yo lo video y por lo menos ahí ya está, está. Está en todo el transito del corazón. Se subió rápido. Se sí, creo que sí es. Se ha terminado, pero está. Como pueden ver, solo hay uno o dos canales este, cubanos. Este parece cubano también. Música cubana. Qué es en Francia, en Maratón. o sea que si vienen al hotel no se aburren viendo tele este sí es de La Habana son las 7 y media y viene okay. algo que nos explicaba nuestro guía de hoy en la tarde es que exactamente en los lugares turísticos en los hoteles pues como pueden ver hay programación como cualquier cualquier lado de cualquier lado del mundo cualquier hotel de, de cierta calidad ahora ellos tienen 5 canales uh -huh. o 6 canales Aquí, Nacional. nacionales. Suponemos que ahí sí es, este bueno, le preguntábamos si había publicidad, si había comerciales, y no, no no hay nada de eso. Entonces, este pues es, eso no, no lo vemos aquí. Tal vez los canales anteriores que vimos de Cuba pues son esos, algunos, no sabemos. Pero esto entonces no lo ven o no lo pueden ver los cubanos. Solo en, esto sí. Sí, esto sí entonces. parece ser que sí es de Cuba. Pero este, sí, los que es el... todos esos no los ven ellos, solo, solo, solo es para turistas. Y esa es la tele en nuestro hotel. Sí. Adiós. Ese es el menú. Ajá, el menú principal. aquí te vas moviendo arriba. Vamos como casi a la mitad de camino. Este y este. No entendemos nada de esto. Lo único que yo le agarré la onda es que le pico aquí y me apagas los canales.